Ernesto Hinoa se refirió este jueves a las investigaciones en torno al caso del asesinato de su hijo Isaías Hinoa en medio de un asalto para despojarlo de una motocicleta. Eh, la policía está trabajando en el caso, eh, están trabajando fuertemente, tienen este caso en primera en primera plano, por el cual el pueblo eh, está, como te digo, eh, dolido y... Y ha querido que se le dé un, una, una respuesta en el caso, eh, lo policía, la, la, la seguridad que está trabajando, la Policía Nacional está trabajando, casualmente hablé con el general, tuvimos una, una reunión con el general y me dijo que el caso está, se está trabajando bien, que eh, están en eso y que de fuente segura casi eh, están en la final en el caso. En tanto que al cuestionar al procurador fiscal de la provincia Duarte, Reyes Victorio, se limitó a expresar lo siguiente. Tienen más detalles, se dice que hay un hijo en un policía. ¿no? Va bien, va bien. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.